Muy buenos días a todos. Eh, muchas gracias a la doctora Pagan por esta introducción. Eh, como mencionaba, pues mi nombre es Carlin y pues, hoy estaré hablando de bases de diseño gráfico para creación de infografía. Vamos a comenzar. Okay, vamos a comenzar con qué es una infografía. Una infografía es una representación visual de información y datos. Es cuando uno une texto con imagen para poder explicar un tema de la manera más simple y eh, fácil para, para uno poder comprender. Hay muchos tipos de, tipografía, de infografía, disculpa. Eh, voy a mencionar algunos de ellos, pero hay más. Pero estos son pues, algunos como que de los más comunes que podemos ver. Eh, encontramos el de listas, tablas, eh, los comparativos, diagramas, mapas conceptuales líneas de tiempo la biográfica y las periodísticas quiero que vean la infografía como si fuera un escrito eh, tiene muchas cosas en común porque ambos tienen siempre un título al inicio tienen un resumen breve o como en un escrito sería la introducción tenemos el cuerpo que ahí donde está la información eh, principal de ya he escrito la infografía, tenemos la fuente de información, la referencia y el crédito. ¿Qué crédito es? Pues si añadimos una foto, ponemos información, autor, etc. Eh, aquí pues tenemos un, un buen ejemplo de la estructura que cuando uno mira la infografía, aunque el tema varíe, siempre su estructura casi siempre va a ser bien similar. Tenemos el título, tenemos el resumen, encontramos el cuerpo. Nuestra conclusión y las fuentes al final. Voy a enseñarle un par de eh, diferentes tipos de infografía, como había mencionado en la lista. Comenzamos con líneas de tiempo. Eh, aquí podemos ver que está usando eh, texto e imagen, pero al menos aquí en particular está hablando de la evolución del teléfono. Quiere enseñarte de cómo... De, de un teléfono tan grande se ha reducido con el avance de la tecnología hasta que, redució, eh, redujo, <ríe> disculpa, hasta que redujo a algo pequeño como un iPhone que tenemos muchos ahora. Eh, seguimos con la infografía tipo lista, que ahí pues, podemos ver la, la lista como tal de los mejores desmantecados, pero entonces se complementa esta lista con una representación es una representación visual de esa lista, que ahí ayuda a la persona que está leyendo eh, que le llame más la atención y va a querer mirar esa infografía. Está usando eh, el, la fusión de texto y imagen. Podemos ver el título, podemos ver el resumen, como tal el contenido y al final vemos su referencia. Tenemos las que son comparativas. Aquí podemos ver eh, cómo está comparando lo que es Mac y PC. Y aquí está usando el color para que ustedes puedan entender mejor eh, la diferencia entre ambas compañías. Podemos ver que Apple es azul y Windows es rojo. Y entonces el, en el cuerpo como tal de la infografía está hablando de su estadística, algunas comparaciones entre ambas compañías. Y está usando el color para distinguir, distinguir entre ambas compañías y al final su referencia. Tenemos la infografía que son de receta, que aquí pues como veis que Ziploc hizo uno de ramen, pero entonces está usando poca información y está añadiendo más imagen para que ustedes puedan como que captar más rapidito eh, qué cosas que uno puede comprar en el supermercado para poder hacer esa receta que está recomendando ahí. Es eh, de nuevo, podemos seguir viendo cómo están usando el color, el texto e imagen para poder enseñar la información de una forma dinámica y más llamativa para que uno quiera leer. Tenemos la informativa. Eh, aquí este es un ejemplo que yo hice como tal para la oficina, que es una recomendación de aplicaciones móviles para estudiantes. Podemos ver que se usa eh, la, la, el logo, de, de cada aplicación para que uno reconozca rápido ah, este es este Moodle, este es Google Classroom y arriba dice, como dar la categoría, en, en qué puedo ayudarlo, esa aplicación. Y el último ejemplo, tenemos la biográfica. Eh, tenemos un ejemplo de la biografía de, de, la biografía de Frida Kahlo, que es una, fue una pintora mexicana muy reconocida a nivel mundial y está usando el, el autor de la infografía, eh, su foto para eh, pa poder llamar la atención, eh, para que sepa quién fue el artista, alguno de sus trabajos, el mapa de algunos países que ha viajado, o sea, está, está usando la misma técnica, imagen y texto para poder llamar la atención. Toda la infografía tiene dos funciones principales. La primera es para facilitar la comprensión, y la segunda es para construir esa información que, que llegue a, a la persona de forma más rápida. Pues nosotros cuando estamos viendo un, un libro, por ejemplo, y vemos las imágenes en los lados, siempre, casi siempre miramos primero la imagen. Miramos la imagen que está relacionada al tema y después nuestro ojo se dirige al texto que está complementando esa imagen. Eh, aquí pues, pueden ver unos tips para una infografía efectiva, eh, lo redujo a seis y el primero es que la información tiene que ser confiable y correcta, el texto tiene que ser claro y breve. Yo sé que para una clase hay una información que sea larga y entendemos que todo es importante, pero no, hay, hay ciertos puntos de esa información que eh, sobresale más que otro. Y esos son los puntos claves que, no, que son más importantes para añadir a esa infografía, que toda la, la información que, que crea que es tan importante pero en realidad no, no lo es. Se puede reducir para una forma que sea más, más breve y más, más rápido para, para entender. Eh, imágenes de alta calidad, aquí pues me refiero que la imagen no sea nada pixelada, no sea borrosa, eh, que no esté como que bien oscura, que no puedas ni descifrar qué es lo que ves en la imagen. Tiene que ser de una buena, buena calidad. Tipografía, en la tipografía pues eh, tiene que ser una letra bastante simple para poder leer, eh, trate de evitar las que son cursivas, por ejemplo, porque si escribes eh, como un título bien grande en cursivo y cursivo pues tiene muchas curvas y diseños, se le va a hacer más difícil a la persona poder leer desde el primer segundo. Así que es mejor usar una letra que es limpia y fácil para leer. Tenemos las ilustraciones simples que aquí aplica lo mismo que imagen. Sea una imagen que sea bastante fácil para poder ver. Y tenemos la paleta de color limitada que funcione en armonía. Ok, eh, voy a hablar un poquito más de la teoría del color. Eh, voy a hablar al menos como que de los de los puntos más esencial que, que uno debería saber, porque eh, la teoría del color es mucho más eh, es un poquito más de información. esto es lo la base. Eh, nosotros pues sabemos nuestros colores primarios, que está el rojo, azul, amarillo los secundarios, que son violeta, verde y anaranjado. Pero entonces eh, se nos olvida a veces eh, cómo hacer la, la unión entre algunos colores para que tengan armonía y no se vean como tan como desorganizados. Eh, hay unas reglas de color y algunas de ellas son eh, como la monocromática, eh, que esa es la tonidad, tonalidad, tonalidad clara y oscura del mismo color. En tonalidad, aquí me refiero eh, cuando se añade más blanco o más negro a ese color, como cuando estamos con acrílico, por ejemplo, aquí tenemos el rojo. Si yo le añado más blanco, pues me está dando diferentes tonos. Sigue subiendo a su rosa o hasta un rosita bien claro. O si cogemos el rojo y le añadimos el negro y sigue ahí oscureciendo el color. Tenemos los análogos, que esos son los colores vecinos del círculo cromático, que esos son los colores consecutivos. Tenemos el rojo, el anaranjado los amarillos, y ahí están viendo la transición entre esos colores cálidos. Eh, tenemos los, okay, ahora ver. Tenemos los lo complementarios, que estos, pues, lo, lo más... Eh, no se usan tanto, eh, al menos por lo que yo me he percatado en alguna infografía, pero eh, esos son eh, cuando tenemos un color y usamos el otro que está en su lado opuesto en la rueda cromática. En Navidad, por ejemplo, es la época donde más utilizamos ese color complementario, que es el rojo y el verde. Y podemos ir añadiendo más tonalidades. Eh, como vemos en los monocromáticos, con el verde añades más blanco, con el rojo le añades más blanco y siguen variando esa paleta de color. Esa es la manera más simple de, y más eh, la básica de colores complementarios, pero le siguen otros. Y aquí están las triadas. La triada es esta, otra forma de complementario, pero se compone de tres. Y se forma en la rueda cromática al hacer un triángulo. Y en cada esquina de ese triángulo, el color que ves ahí, ahí están tus colores complementarios. Y al final, del de ejemplo, pues están los tetraédicas que es con cuatro colores. Eh, se hace al formar un rectángulo en, la, en el círculo cromático y entonces se forma de dos, de dos pares de colores complementarios. Pero al ser más colores en, en esta paleta, se, se recomienda que se escoja uno que sea el color dominante y lo otro puedes usarlo como auxiliar como el fondo puede ser ese azul navy por ejemplo y entonces el amarillo puede usarse para el texto el encabezamiento o sea, el, para para otra información esa infografía yo sé que es bastante información en la teoría del color y si uno quiere crear su paleta de color pues también puede están estas reglas pero también si están trabajando por ejemplo con una compañía y ya ellos tienen su guía de marca, que tienen sus colores establecidos en su entidad corporativa, pues pueden usar eso. Y si no, pues pueden crear eh, su propia paleta de color. Eh, al menos acá en el recinto, pues nosotros tenemos nuestra guía de marca, eh, tenemos nuestros colores ya establecidos, que eso fue lo que yo uso para muchas de nuestras infografías. Ok, pues está. Al menos para nuestro caso, nosotros tenemos esa guía de, de marca que yo uso eso. O si quiero hacer otro tipo de infografía, pues puedo buscar un recurso en línea para eh, los colores. Eh, otro recurso que yo uso para variar mi paleta de color es Color Hunt. Eh, hay, hay muchas páginas que uno puede buscar en Internet, pero al menos pues, estos son tres en, en la esquina derecha que yo uso. Pero el más que uso es el de Color Hunt. Pues este es Color Hunt es un recurso gratuito en línea que aquí, pues, pueden buscar una variedad de, de paletas de colores ya eh, eh, prehechas. Eh, pueden buscarlo por tema, eh, porque si dependiendo de nuestro, nuestra infografía, pues el uso del color es bien importante porque los colores tienen significado y todo que pongamos en una infografía se tiene que colocar con propósito. Así que eh, yo pues voy a buscar eh, mi, mi tema. Eh, yo quiero como unos colores de para nuestro ejemplo que voy a hacer. Ahí. Ok. Ok, no, yo lo tenía ya guardado, pero pues nosotros buscamos acá eh, el tema que, que queremos y entonces nos lleva a, a las paletas ya, ya eh, hechas. Yo había volado aquí en Collection eh, una, una paleta que ya yo quería utilizar. Okay. Nos muestra la paleta de color y acá abajo pues nos enseña eh, los hex codes. Para los que no sepan, eh, hex code es como el, la identidad de ese, de ese color. Porque, por ejemplo, eh, no solo hay un rojo, hay diferentes tonos de rojo, pero para que nosotros en la computadora podamos utilizar ese tono en particular, pues esos hex code es, es otro nombre que tiene ese color para nosotros poder utilizar en los programas que vayamos a, a editar. Pero esto es pues al menos eh, una paleta de, de color que ya está establecida y si yo quiero pues replicar esos colores, pues utilizo los hex code pues ya saben, eh, si van a hacer una infografía, pues tienen que estar bien pendientes a qué es el tema y pueden asociar el tema con esa paleta de color para hacerlo complementario. Y si tienen un, una guía de, de marca ya establecida, pues se les facilita un poquito más. Tienen que recordar que simplicidad es clave. Nosotros siempre estamos buscando la manera más simple posible para poder explicar el tema que escogimos para la infografía. Tenemos que tener cuidado en no sobresaturar también la infografía. Si ponemos demasiadas imágenes, distrae del texto. Y si ponemos demasiado texto e imágenes, pues no llama tanto la, informa no llama tanto la, la información ahí porque está como, que, está como que abrumado. Nosotros siempre buscamos un balance entre texto e imagen. Okay, aquí pues pueden ver un, un buen repaso de los tips para eh, una buena infografía. Eh, pronto podemos subir esto en la, en la página de nuestra oficina. Pero eh, eh, todo lo que había hablado, la información tiene que ser confiable y correcta. El texto tiene que ser breve, claro y, y preciso. Las imágenes de alta calidad, eh, una, te, una tipografía legible. Ilustraciones simples que no habían visto el ejemplo hasta ahora, no puede ser algo como que tan, tan cargado porque se va, no, no se va a apreciar tan bien como una imagen un poco más simple, que es más, más rápido para poder ver. Y una paleta de color limitada que funcione en armonía. Antes de comenzar la, la infografía en sí, eh, luego que tengas sus imágenes, luego que tengas su texto, Siempre recomiendo hacer un boceto. Es una manera más fácil para nosotros poder eh, planificar nuestra información para cuando hagamos la, la infografía estemos un poquito más claros en la idea que queremos hacer. Eh, aquí, pues, tengo un ejemplo de, de varias infografías que yo he hecho y, y trabajo en la oficina. O sea, no tiene que ser nada súper detallado, no tiene que ser algo tan de. de una obra de arte, tiene que ser más que un, un layout eh, bastante simple de lo que nosotros queremos plasmar en esa infografía. Si algo sucede que se tiene que alterar luego que están, eh, estamos creando una infografía, pues estamos bien, pero al menos aquí estamos viendo eh, cómo calculamos el uso de espacio. Ahí vemos más o menos. Okay. Pues el programa principal que iba a utilizar para este taller, pues el, la página de Canva, que pues es una página bastante user friendly y es bastante reconocida eh, entre nosotros, pues eh, vamos a, a comenzar como tal en la página principal. Eh, esto es después de que uno crea su cuenta y da el login, pues te tira aquí la, la página principal de, de Canva. Ok. Eh, si damos a Create a Design, te da varias alternativas. Al menos acá arriba te dice infographic, pero al menos yo, yo no lo hago ahí porque nos da un tamaño en, en específico y no nos deja eh, alternar. Así que yo le doy a custom size. Le doy a custom size y me da a escoger el tamaño. El tamaño para la infografía que yo quiero hacer hoy es 2. 11 por 8 y medio, disculpa. Le damos acá. Ok, pues aquí nos tira a, a nuestro template. Eh, están varias alternativas aquí que nos, usan, nos ayudan de herramienta, algunos diseños de template que ya están preestablecidos y podemos modificar al tiempo. Eh, al menos yo, para esta infografía yo lo estoy haciendo desde cero. Así que si damos a Elementos, hay muchas eh, cosas aquí que nos ayudan para poder diseñar. Eh, yo quiero vamos super, eh, yo quiero comenzar con el fondo, no lo quiero blanco. Así que yo le doy a esta figura. Y con el mouse eh, te deja estirar al, al tamaño que uno quiere. Eh, voy a hacer un, un más o menos aquí. Ya yo tengo uno ya hecho, pero aquí más que quiero que vean, al menos eh, el uso de algunas herramientas y cómo podemos usarlo a nuestra ventaja. Eh, ok, esta es la, eh, la plantilla. Si quiero al tener su color, pues cojo acá el, el que yo quiera o puedo escoger aquí uno en, par, en particular. Si ven aquí sale el hex code. Si yo tengo un código que quiero utilizar. Pues voy a la página donde estaba, por ejemplo, voy acá. Quiero ese amarillo, le doy Copy. Ahí. Y lo escribo aquí, le doy Paste y me lleva a ese código de color que yo, yo quiero. Ok, eh, si yo no quiero cambiar ya el color y quiero seguir trabajando, eh, podemos dar Lock a, a ese elemento para que no se mueva mientras estamos eh, añadiendo más cosas por encima. Eh, si vemos acá en la derecha arriba, te dice el lock, que eso es que ya como que te lo, te lo pegó ahí. Si queremos quitarlo en otro momento, pues le damos el unlock y simplemente le damos delete. Entonces, vamos para aquí. Entonces, le doy el lock. OK. Eh, nosotros tenemos muchas cosas para poder ya utilizar aquí, o si nosotros queremos añadir algo eh, a, al programa, podemos. Eh, tenemos acá el search bar donde podemos buscar unas cosas aquí mismo. Eh, yo había buscado eh, ahorita eh, galletas. Le escribo Earth Search y me salen ya un montón de, de alternativas. Eh, hay unas que están pues eh, que tienen que pagar es porque son unos features eh, llama eh, Premium de, de Canva. Ok, eh, yo quiero utilizar este. Igual que me dejó cambiar el tamaño ahorita de, del fondo, puedo hacer lo mismo aquí con la galleta. Puedo pegarlo donde yo quiero. Puedo, bueno, puedo, en lo que yo pongo aquí mismo, ¿no? también puedo cambiar su, sus colores que ven acá también. Ok, voy a cambiar que Uh, algo más oscuro. Entonces me cambió esto, estas manchitas aquí a otros colores. Eso es para lo que ya me dejan escoger de acá. Eh, si yo quiero una imagen en particular mía, pues yo le tengo que dar a upload en la izquierda abajo. Luego que le siga a Elements. Y estas son unas imágenes que ya yo había eh, guardado acá. Eh, te deja hacer el, el drag and drop, que simplemente pues escoges eh, tu imagen y la arrastras aquí y lo subes. Ya no lo voy a hacer porque ya, ya están todas ahí. Y es lo mismo. Ya tenemos nuestra, eh, no, nuestra, nuestras imágenes aquí. Así que pues así seguimos acomodando a, a nuestro gusto. También nos deja hacer la selección del de lock. Eh, pues, no. Acá podemos hacerle log a esto también y vamos a ir añadiendo los elementos que queremos. Eh, al menos acá, pues hay unas cosas que ya yo creé, eh, al menos todo esto aquí yo, yo lo creé en, en otro programa, pero también podemos buscar en otras páginas, eh, como por ejemplo eh, Vectici, eh, que creo que Janice eh, puso en el chat eh, la página, si nosotros... Queremos una imagen particular que no conseguimos en el mismo Canvas acá, pues podemos buscarla en otras páginas. Y hacemos lo mismo, lo bajamos a nuestra computadora y después le hacemos el drag and drop a, al upload. Bectici, por ejemplo, es una página que yo he visto que es bastante buena para buscar eh, imágenes. Voy a escribir galleta, por ejemplo. Ok. Eh, hay unos que son aquí eh, gratuitos y otros pues que son premium. Eh, le damos a Free License y si queremos buscar algo más específico, como una imagen, le damos a Foro y nos deja. E igual que ve eh, Vectores, que son como que imágenes como, como estas acá. Eh, voy a, vamos a poner... Quiero, quiero esta. Y me deja bajar la imagen en Free Download. La bajamos. Okay. ok, aquí está la, la imagen. Y al final, pues terminamos arrastrándola al a programa. También si quieren hacerlo de Google, lo guardan a su computador y después lo, lo llevan a, a Canvas. Eh, OK, tenemos para texto. Aquí nos deja como una tipografía ya, eh, ya creada por el mismo Canvas, pero nosotros podemos cambiar. Eh, por ejemplo, aquí tenemos eh, Dazzle. Tenemos datos y queremos usar esa tipografía, pero queremos cambiar el, el título. Ok. Eh, te deja ya para seleccionar y cambiarlo. Yo voy a escribir ya ahí estas okay. ok. Me dejó cambiar el, el nombre abajo. Hago lo mismo acá, o si no puedo borrar y más que dejarlo arriba. También podemos cambiar su, su tamaño arriba, podemos coger algunas tipografías ya disponible en la, en la aplicación, que hay una buena variedad. Podemos cambiar su color, igual que acá. Voy a Sigo modificando a mi gusto. Si quiero ya añadir más, más información, pues eh, vamos acá que te da eh, tus diferentes tipos de tamaño. Si quiero escribir ya más el cuerpo de la infografía, pues le doy aquí. Eh, vamos a tener tengo una información, le doy copy paste y pues cae cae aquí automático. Y entonces acá eh, mirenlo como si fuera Word. Te da la misma alternativa. Te da para eh, el alignment, te da para añadirle bullets, su color, tipografía. Al menos ahí es bastante parecido a Word. Y una vez que tenemos nuestro boceto, pues es más fácil visualizar cómo es que queremos acomodar todo aquí. Ok. Eh, ya añadimos las fotos, ya tenemos nuestros textos. Si queremos seguir buscando aquí mismo, pues simplemente vamos al al search engine y nos siguen dando más resultados y seguimos añadiendo a nuestro trabajo. Ok, yo luego de coger mi paleta de color, tengo mis imágenes. Vamos a suponer que ya pues creé la, la infografía. Y usando esos mismos features que eh, expliqué de la misma uh, aplicación, pues terminé creando eh, esta infografía de una receta. Eh, esta es una receta de galdo Noel, es un eh, chef puertorriqueño. Eh, yo quise eh, usar su receta para explicarla de una forma eh, llamativa y eh, dinámica. Y, así que yo pues, utilicé las mismas reglas. Usé eh, la regla de colores, que esto es, ya que es algo de, de baking, uses eh, tonos de, de marrón, para enfatizar algunas partes use otros colores. Podemos ver el orden de secuencia también. Vemos título, vemos un resumen, vemos el cuerpo como tal de la infografía y ya que este, eh, esta infografía como tal es de, de receta, pues por procedimiento